Todo cambia, nada permanece y del cambio siempre aprendemos. Nadie dijo que fuera fácil, pero la unión hace la fuerza Ánimo sanitarios y más que nunca estamos unidos. Más que nunca es momento de formarse, de ampliar horizontes, de progresar. Únete al movimiento, yo me formo en casa.